Hola, futuras exploradoras y futuros exploradores espaciales, mi nombre es Víctor Hugo y este es el primero de cuatro videos de la serie Inside Mars, donde te daremos detalles acerca de la misión que tiene como objetivo checar los signos vitales de Marte. Este es el primer video de Cuéntame la Ciencia que cuenta con lenguaje de señas mexicano, contribuyendo a cortar brechas y llevar la ciencia a todas las niñas y todos los niños. La misión InSight despegó de la Tierra el 5 de mayo pasado y en su viaje de aproximadamente 6 meses se planea que amartice el 26 de noviembre de 2018 El despegue fue el primero en la costa oeste de Estados Unidos lo cual significa que fue la primera misión que se pudo apreciar en su despegue desde México en el estado de Baja California Esta misión tendrá como protagonista a un lander que es un laboratorio que permanecerá estático sobre el suelo a diferencia de sus primos los rovers, que se mueven sobre duras. El Lander pesa aproximadamente 360 kilogramos y mide de punta a punta 6 metros y de altura más o menos metro y medio. El laboratorio se alimentará de energía solar, el cual se acumulará en baterías de litio. La misión INSIGHT busca entender un poco más el interior de Marte por medio de tres instrumentos principales. Un sismógrafo que servirá para medir su pulso, un termómetro para medir su temperatura y dos antenitas de localización para medir sus reflejos. Entender el comportamiento del interior de un planeta es de gran importancia si es que queremos convertir a Marte en un lugar habitable. Para esto, es necesario saber el proceso de energía interna de un planeta. Al medir los signos vitales de nuestro vecino planetario, podremos cumplir con los dos objetivos principales de esta misión, que son 1. Entender la formación y evolución de Marte. Sabemos que Marte es un planeta que no tiene placas tectónicas, y queremos saber el tamaño de su núcleo, de qué está hecho, si es líquido o sólido. Sabremos el tamaño de su corteza y la estructura de su manto. El termómetro nos dirá qué tan caliente es su interior y qué tanto calor fluye de sus adentros. Y número 2. Determinar el nivel de actividad tectónica de mar. Podremos saber qué tan fuertes y con qué frecuencia son los movimientos telúricos en mar, así como el origen de ellos. También podremos saber qué tan seguido caen meteoritos. En trabajos de gran tamaño, como lo es una misión espacial, es buena idea hacer equipos y que cada uno se encargue de una tarea individual. En la misión Insight hay colaboraciones de mujeres y hombres de diferentes países, Estados Unidos, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá y Japón. Dentro del mismo cohete que puso al Lander en dirección a Marte viajan dos pequeños satélites, que son del tamaño aproximado de una mochila escolar. Estos satélites gemelos tienen como misión enviar datos del Lander a la Tierra en su entrada a la atmósfera marciana. Debemos destacar que satélites de este tamaño y con tecnología similar se han fabricado y desarrollado en nuestro país y se sigue trabajando en ello. Un ejemplo es el mexicano Jaime Antonio Sánchez de la Vega, quien es el jefe de ingeniería del Phoenix CubeSat, que tendrá como finalidad fotografiar a diferentes espectros la energía de la ciudad. Agradecemos de manera especial el apoyo y entusiasmo de Alejandra en la traducción y a Edwin de la fundación Solo por Amor quienes trabajan a lo largo del país para fortalecer la inclusión Esperamos contar nuevamente con su participación Nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias Recuerden escribirnos cualquier duda que tengan en nuestras redes sociales en Facebook o en Instagram Y recuerden lo chido que es la ciencia cuando te la platican